Hola amigos, soy Lara Álvarez, seáis todos muy uh, bienvenidos a mi canal y mi rincón mágico. En estos momentos estoy haciendo una consulta a las caracolas, pero no voy a hablaros de predicciones, voy a hablaros de los chakras. Los chakras son enormes centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo y que nos, nos influyen mucho en nuestro comportamiento psicológico. ¿vale? Las personas tenemos siete chakras, tenemos cuatro que están en la parte superior y rigen los aspectos mentales... Y en la parte inferior o la parte baja rigen los tres restantes y son los que rigen nuestros aspectos instintivos. Cuando a una persona se le desequilibran los chakras, eh, deja de tener energía, deja de sentirse bien, puede sentirse angustiado, puede doler la cabeza porque nos desequilibramos. Si necesitas una sesión de rating, si necesitas alinear tus chakras, llámame al 671 44 -70 18 que seguro que puedo ayudarte. 671 44 70 18 si necesitas alinear los chakras soy Lara Álvarez y seguro que puedo ayudarte